Un buen día. Ahora vamos a ver cómo procesar en línea directamente las imágenes Sentinel. También podría ser Landsat y de otros satélites. Con Sentinel Hub y o Browser. Por ejemplo, en un navegador escribimos Sentinel Hub y o Browser. Ingresamos a la primera página donde está Sentinel Hub y o Browser. Previo a ello, también los invito a que vean la primera parte de este video que la generó HelpGIS, en donde nos va a indicar los fundamentos de teledetección, con lo cual podemos comprender de mejor manera estos procesos que vamos a desarrollar durante este tutorial. Entonces la primera parte la pueden ver en el canal de YouTube de HelpGIS y continuamos en Sentinel Hub y Browser. Cuando ingresamos por primera vez nos pide si deseamos avanzar con un tutorial o sin tutorial, podemos cerrar. Acá vamos a indicar algunos aspectos. Por ejemplo, acá en Go to Place, en esta barra de búsqueda, lo recomendable es primero buscar su área de estudio. En este caso voy a buscar Loja, Loja Ecuador. Me desplaza a mi área de estudio. Puedo hacer un zoom o desplazarme a un área específica. Igualmente aquí tenemos los controles de zoom. Ahora, en el panel izquierdo, tenemos esa pestaña que dice Discover. El tema también podemos seleccionar, más esa apariencia. Y acá en Search tenemos las fuentes de datos, en Data Source. En este caso le vamos a dejar en Sentinel-2. En caso que deseen buscar de otras constelaciones, por ejemplo tenemos Sentinel-3, también de Landsat, de visat Modis, entre otros. En Time Range vamos a seleccionar la fecha. Es decir, vamos a buscar cronológicamente las imágenes. Por ejemplo yo voy a colocar todas las imágenes que inician está bien en, en enero Dejémosla en 2020 pueden igualmente retroceder sentinel 2 si no me equivoco está a partir de 2016 o 2017 yo le voy a dejar desde el primero de enero de 2020 hasta la fecha actual perdón acá tengo el 17 entonces hacemos clic donde dices search mientras buscan si tienen una cuenta, les da más opciones. Pueden hacer clic aquí en Login. Si no tienen la cuenta, bueno, se pueden registrar. Acá en SynHub. Entonces voy a ingresar con mis credenciales. Ingresan también una contraseña. Ingresamos. Ahora ya tengo acceso a más opciones. Entonces aquí en los resultados, por ejemplo, me está mostrando 50 resultados de búsqueda. Acá ustedes pueden chequear las imágenes, en este caso voy a buscar una imagen que tenga la menor cantidad de nubes, por ejemplo acá me parece muy bien esta del 2 de noviembre de 2020, solo tiene un 5.8% de nubes, entonces hacemos clic donde dice Visualize. El tiempo de carga depende de su conexión a internet, bien y pueden chequear, bueno que ya me carga en este caso el True Color basado en las bandas 4, 3 y 2 en Sentinel 2 que sería la, la roja la verde y la azul acá también por ejemplo tengo etiquetas y esas las podrían eliminar acá nos vamos en el icono de las capas por ejemplo labels las elimino ya ahora acá ya tengo combinaciones realizadas predeterminadas por ejemplo si necesito el NDVI hago clic y espero que se cargue ya tenemos aquí el NDVI como pueden ver puedo ocultar también el panel si deseo, puedo hacer un zoom, por ejemplo, acá en esta parte. Ahora, regresando al panel, puedo seleccionar, por ejemplo, un Swir, basado en las bandas 12, 8A y 4. Ya tenemos cargado. Y podemos también chequear con el resto de combinaciones. Por ejemplo, un Zen Classification Map del propio ESA. Adicionalmente, podemos personalizar nuestras combinaciones o también ejecutar nuestros propios índices, por ejemplo en custom por ejemplo aquí simplemente arrastramos la, las bandas que deseamos combinar por ejemplo voy a hacer al azar, por decir decir el 8 con el 4 y el 2 y pueden ver que aquí está la combinación de 8, 4 y 2 también en los índices en index podemos arrastrar de igual forma. Por ejemplo, acá en mi blog tengo acá, por ejemplo, el Green Normalized Difference Vegetation Index. El G en Tenemos en Sentinel 2, sería la 8 menos 3 dividido para la banda 8 más 3. Entonces regresamos, sería la banda 8 menos 3 y dividido para la banda 8 más la banda 3 y aquí pueden chequear el resultado del GNDVI bueno aquí personalizamos colores aquí podemos cambiar la paleta bien ya tenemos y también en custom script pueden ejecutar su propio script por ejemplo acá está el script que hemos ejecutado para esta composición o para generar este índice y aquí lo podemos modificar bueno si regresamos nuevamente en back vamos a seleccionar un falso color urbano ya tenemos lista la composición y también si nos vamos en este icono donde dice show effect en advanced options podemos personalizar la visualización por ejemplo modificar los valores del rgb también por ejemplo, el Gama. De muevo. Puedo reducir un poco el verde, el azul y el rojo. Entonces ustedes pueden jugar con estos valores ¿O? y también tienen el botón de Resetear todo. Acá en la parte derecha, por ejemplo, podemos cargar nuestra área de interés o simplemente dibujarla. También podemos agregar marcadores, por decir aquí. Un clic y ver algunas estadísticas, bueno, lo eliminamos, también una regla, por ejemplo, si vamos a medir distancias, hago un clic, hasta acá, tenemos 9 kilómetros, o también dibujar un polígono, clic, acá tengo 43.25 kilómetros cuadrados. Ahora, algo muy importante y útil es que podemos descargar estas imágenes. Por ejemplo, si deseo descargar, por decir, el NDVI, el falso color, el true color, cualquiera de estas composiciones las puedo descargar. Por ejemplo, selecciono el NDVI y ahora sí me voy en el botón de Download Image. Y aquí tengo unas opciones básicas para la descarga. Por ejemplo, si deseo la imagen no georeferenciada. Y también vemos algunas opciones aquí. En Analytics, por ejemplo, si no deseo que se muestre el logo, lo desactivo. El formato de la imagen, en este caso JPG, no georreferenciado. Puedo cambiarle por decir a un, a un TIF. Está bien en 16 bits. La resolución de la imagen, en este caso yo quiero que sea alta. El sistema de coordenadas, tenemos el Popular Web Mercator o el WGS 84, acá en Layers tengo seleccionado el NDVI, pero si deseo descargar otra composición simplemente para usarla porque no tengo tiempo para estarlas procesando, simplemente la selecciono y adicionalmente los datos crudos los puedo descargar, es decir las bandas, por ejemplo yo voy a usar la banda 8, la banda 4, la banda 3 y por decir la banda 2, porque voy a hacer algunas composiciones o algunos índices con estas bandas. Una vez que ya tengo todo seleccionado, simplemente hago clic en Tauna. Y esperamos que descargue. Vemos que ya terminó de descargar. Abrimos la imagen. Aquí tengo la información que solicité. La descomprimo y la puedo visualizar con el software que procese las imágenes. En este caso las agregué en QGIS. Por ejemplo acá están el NDVI y el resto de capas que fui descargando. Muy bien, esto ha sido todo. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Y también agradecer la colaboración de HelpGids, quien desarrolló el video de los conceptos de teledetección, que lo podrán encontrar en la descripción de este enlace. Dejo un link. Y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse a mi canal y también al canal de HelpGiz.